Eh, bueno, Con el objetivo de embellecer el ornato de la ciudad a través de, de obras públicas, según se nos comunicó, se contrató para realizar estas esculturas aquí en el Cantón Quevedo. Son 26 esculturas que se van a colocar a lo largo de la calle 7 de Octubre, la calle principal en pleno centro de Quevedo. Y eh, bueno, aquí nos encontramos con un armadillo que es un animal icono de aquí del Cantón Quevedo, pero se han tomado en cuenta también otros otros animales, aquí vemos el armadillo, hemos visto también eh, una vaca cerca del van de Ecuador, por allá vemos un pato también, son animales de granja, animales domésticos conocidos no de aquí del Cantón Quevedo. Y bueno, no son 26 esculturas que se van a colocar, amigos, a lo largo de la calle 7 de Octubre. Fue algo, eh, bueno, para para todos, incluso podría decirle que para, para el Departamento de Turismo, Cultura, hemos conversado y ellos también, eh, bueno, tenían desconocimiento, había mucho, muy poca información cómo es que aparecieron, la verdad nadie conocía, entonces fue de una manera sorpresiva. Esto ha generado eh, opiniones divididas en... En, en Quevedo, queremos saber si a ti te gustan te gustan estas nuevas esculturas. Ya hemos conversado con el de Obras Públicas, el ingeniero Sandoya, que eh, se realizó este proyecto con el Departamento de Contratación Pública, donde se generó, bueno, con la parte de Obras Públicas, por tal motivo se hizo este proyecto. Se conoció también que fue una idea directamente del alcalde de la ciudad y que se la había anunciado en el 7 de octubre del 2021, el día de la cantonización en el evento. Entonces, eh, bueno, aquí vemos las personas eh, llegan a tomarse fotografías y el objetivo, ¿no? de, de la municipalidad es ese, ¿no? Es ese, ¿no? Que que genere esta atracción, esta distracción a los quevedeños. Y bueno, y embellecer, ¿no? Embellecer la embellecer la parte urbana, ¿no? De la ciudad. Ese es el objetivo, hemos conversado con, el con, en este caso, el encargado de obras públicas y se nos manifestó que el objetivo era embellecer y generar esa atracción, ¿no? Para que los quevedeños, visitantes puedan venir, tomarse fotografías con el animalito. Eh, van a ser diferentes animales, como les dije, 26 esculturas que se van a colocar 26 esculturas que se van a colocar a lo largo de la calle 7 de octubre y nos interesa saber cuál es la opinión cuál es tu opinión si te gusta cómo está amiga vemos que le, bueno se tomaron la fotito ¿Qué, qué opinión tienen ustedes acerca de este nuevo proyecto me ha llamado la atención se ve muy bonito para tomar fotos para que la gente venga conozca las cosas bonitas que ¿Cuál es tu nombre? ¿A usted también le gusta el proyecto de bueno, a muchos les ha parecido sorpresivo, por eso estamos preguntando. Sí, yo tenía días que no estaba por aquí, desde el parque allá observo que hay un perro, acá veo un pato, aquí veo otro, otro animalito, un armadillo y me parece lindo porque antes era lleno de muchos comerciantes aquí y ahora le están dando otro vistazo, otra imagen a la ciudad de Quevedo, porque esta es una ciudad muy linda y tenemos que colaborar todos. ¿Usted, de aquí de Quevedo, mi hija? Sí, yo soy quevedeña, sí, de aquí de Quevedo. ¿Nos recuerda su nombre, amiga? Yo soy Marta Correa. Marta Correa, muchas gracias. Bueno, esa es la opinión de, de la ciudadanía y como dije, son diferentes opiniones, a algunos les agrada, a otros no, pero bueno, es un, aún todavía faltan hacer acabados, por acá vemos en la parte, eh, bueno, de la plataforma, que todavía pues ahí se les va a colocar cerámica, y en la parte, bueno, van a colocar más animalitos. Se nos dijo que, que este proyecto pues está realizado con hormigón armado, de acero de refuerzo. Y bueno, que se los pinta también con una pintura especial. Y también se nos informó que el proyecto tiene un costo de un promedio de 100 mil dólares. 100 mil dólares las 26 eh, esculturas que se están eh, colocando aquí en la calle de octubre es lo que se nos informó. Bueno, un promedio, no o sé, sea, es un poquito más de 100 mil dólares, pero es el promedio que se nos dio a conocer, que cuesta este proyecto, que es importante conocer también, porque, eh, bueno, la final viene de parte del municipio de Quevedo, viene de parte de la alcaldía y queremos conocer su opinión. ¿No les gusta o no les gusta este proyecto? A muchos les agrada, es un proyecto que, que embellece el ornato de la ciudad, es un proyecto que genera atracción, turística, como ya vimos, personas vienen, especialmente los niños, los niños que vienen a tomarse fotografías y tienen ese recuerdo, ¿no? Y bueno, han cambiado muchas cosas, antes eh, habían comerciantes y bueno, han colocado ahora este, estas esculturas con la finalidad de embellecer el ornato. Amigos, es la información que tenemos a esta hora, queremos conocer sus opiniones en los comentarios, compartan la transmisión en vivo reiteramos 26 esculturas que serán colocadas, es un proyecto directamente de, de gestión de compras de obras públicas que se realizó con la finalidad de mejorar la imagen de la ciudad. Amigos, es la información, gracias por estar sintonizados y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.